un saludo para todos en este video vamos a responder a la pregunta que cómo saber cuándo comprar en forex una pregunta pues como muy amplia que nos hacen y eso no basta solo con pues con a, acá en 5 minutos de video que hacemos pero pues en términos en términos generales nunca compramos cuando el mercado está extendido es decir estas barras verdes significa que el mercado ha subido mucho, ¿sí? Nunca compramos cuando el mercado ya está subiendo, como lo hace el común de la gente cuando lee, por ejemplo, en el periódico. Escuchan que tal acción que les gusta eh, subió un 10%. Ese es el peor momento para comprar. ¿Por qué? Porque es que los profesionales, los que saben del mercado, los que leen gráficas, ya hicieron fiesta porque ellos venían ya comprando desde muy abajo entonces cuando comprar suena muy chistoso pero cuando esté barato pero es así se los voy a demostrar en la en la práctica por ejemplo un trader profesional compra cuando el mercado está retrocediendo es decir fíjense acá cuando el mercado hace las velas rojas acá es donde se compra acá es donde se compra Acá, después de que nos hace Los descansos, los, los retrocesos Miren acá Acá por ejemplo Fíjense Acá todo este descanso que tuvo Comprar acá Fíjense cómo arranca todo el movimiento Ya digamos que acá compran Van comprando ya los novatos Los novatos compran acá los que no saben, nosotros esperamos a que el mercado descanse, descanse y compramos. Miren que en las compras siempre aumenta el tamaño de la barra, es mucho mayor. Es porque entran los profesionales al principio. Fíjense, entran. Es muy, no siempre, es decir, esas son las probabilidades que existen en el mercado. Pero vamos a ver, por ejemplo atrás, cuando el mercado venía, fíjense acá, vino y cayó, cayó, cayó. Y acá después arrancó, acá compraron muchos, pero después se les devolvió. Entonces, pero en términos generales, eso es lo que debemos hacer. Esperar a que el mercado descanse con velas rojas y ahí es el punto de entrada. Obviamente esto es un tema mucho más amplio y, y, y esto es pues como básico a grandes rasgos. Pero pues era como para resolverle la pregunta a nuestro estudiante que tenía pues esa duda.